El mal estado en que se encuentra el sistema cloacal de la calle Colón de esta ciudad de San Francisco de Macorís preocupa a propietarios y comercios, así como a los transeúntes. Que vengan a achicar eso ahí para que lo arreglen, que eso no afecta mucho a nosotros, la tiene sociedad. ¿Tiene mucho tiempo esta situación? Ahí? No, tiene como cinco o seis días. Mucha agua, se me dolor, los carros que están ahí, salpiquean las personas que van pasando. Por favor, le pedimos a las autoridades, las pocas que hay.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 Bueno, eh, precisamente esta mañana yo estuve hablando con Juan Carlos. Yo soy ingeniero civil y le di clase. Juan Carlos es el encargado de INAPA. Y en verdad que él, en la mano de él no está. Supuestamente ya el próximo viernes viene el camión Chupón para hacer el trabajo. El error que se, sí, el error que se cometió, porque tenía bastante tiempo ya que no tenía ese tipo de problemas, fue que bombearon en prueba en la...